Aquí estamos otra vez Eclipsio Amazónico De Huelva Alvarado Por siempre y para siempre desde el pueblo El que canta soy yo Oye que buena Para que lo baile Orellana, Pastaza, Zamora Chinchipe y su cumbío, Por siempre y para siempre Eclipse amazónico de Wilman Alvarado Necio, incomprendible, fue difícil de querer Me hablaba solo del pasado, no quisiste escuchar Y si te dejé por tu orgullo, no pudiste Chiste amazónico de tan Alvarado. Un saludo a Hidalgo Hidalgo Constructores, allá en Cayambre, oye Chino Chávez, aquí estamos otra vez. Esperas mi amor y si regreso. Cazaste todo mi amor Mataste mi pie Aquí está tu nido de amor Hoy te pido perdón. Y si miro tus lindos ojos Que solo esperas mi amor Y si regreso que me amas Solo la espera Cazaste todo mi amor, mataste mi querer Aquí está tu nido de amor, hoy te pido perdón Y si miro tus lindos ojos descubro tu perdón Y tu sonrisa tan profunda no digas tu